A continuación les presento el tema de círculos y circunferencias y cada uno de sus aspectos o conceptos importantes con respecto al tema. Con la ayuda de la tecnología mostraré algunas animaciones, quizá para mostrar de una forma diferente. Un poquito de música de fondo, Mozart, para que nos ayude a abrir nuestros sentidos y a relajarnos. Bueno, en un principio tenemos tres puntos ahí en el plano, tres puntos cualesquiera, que le voy a poner un nombre a cada uno de ellos. Está el punto B, el punto C y el punto D. Voy a medir la distancia que existe desde el punto C hasta el punto D. Antes voy a construir un segmento que pondré de color rojo. Ese segmento tiene una distancia, una longitud la medimos y dice que tiene una longitud de 4.31 centímetros aproximadamente de igual manera lo voy a hacer con los puntos B y C, construye un segmento le voy a cambiar el color y le voy a dar cuál es la longitud dice que la longitud es aproximadamente 3.37 centímetros esta es la longitud del verde y esta es la longitud del rojo ahora qué vamos a hacer, bueno lo que vamos a hacer es animar esos dos puntos para que ustedes observen la trayectoria que ellos presentan y un poco sus diferencias le vamos a decir a este que se movilice y que deje un rastro alrededor de igual manera va a pasar con el B observen lo que, es, lo que pasa mientras el rojo hace una trayectoria que no es uniforme una trayectoria que no se puede predecir la verde por sí hace una, hace movimiento circular observa la distancia del verde y es de 3.37 pasa permanente ahí, constante en cambio el rojo cambia constantemente conforme se va moviendo eso me va a permitir a mí definir un poco lo que es el concepto de circunferencia vamos a decirle que paren ¿sí? y voy a movilizar ese para acá se este hace un movimiento quizá no uniforme después de mostrarles esto a manera de ejemplo eh, solo imagínense cómo, cómo construyen el centro de la plaza de fútbol cuando se llega a un pueblo y usted dice bueno, ¿cómo construyeron ese círculo? bueno, simple ponen una estaca en el centro pueden decir que es este punto c y tiran una cuerda y supongamos que este punto b es un señor que va caminando y va poniendo laca perdón cal cal alrededor de, de, de ese punto eso es lo que está haciendo, ¿Qué está haciendo hasta que logra completar toda la vuelta ya construye un círculo y de igual manera podemos hacer cualquier círculo, con una cuerda, con un hilo y dos extremos. Eso me permite a mí definir el concepto de circunferencia. ¿Qué es circunferencia? Bueno, una cantidad infinita de puntos que equidistan de un punto llamado centro. Todos esos puntos que ustedes observan ahí son equidistantes con este punto C. O sea, tiene la misma distancia hacia ese punto C y que mide en ese caso 3.20 todos esos puntos que están acá se, o sea, serían puntos equidistantes y eso lo definimos como circunferencia la circunferencia en este caso va a ser todo ese borde rojo todo ese borde rojo es lo que llamamos la circunferencia y el centro sería este punto C bien, eso no lo ocupamos ya y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el nombre no a, a sería este se llama el centro el centro C ok y a ese borde a ese borde rojo que ustedes observan ahí esa es la la circunferencia bien, le vamos a poner el nombre ahí está eso es lo que llamamos circunferencia ajá Ahora bien, construiré un punto que esté dentro y un punto que esté fuera de esta circunferencia. Me imagino que ustedes ya más o menos saben cómo se van a llamar. Punto interno y punto externo. Ese es el punto interno y ese sería el punto externo no hay muy, mucha complicación en sus nombres uno está fuera y el otro está dentro de la circunferencia punto interno uno está fuera del contorno rojo que se ve ahí y el otro está dentro del contorno rojo y este le llamamos punto externo bien, ya tenemos cuatro conceptos importantes Cuatro conceptos importantes. Uh -huh. Cuatro conceptos, punto interno, punto externo, la circunferencia y el centro. Y de acá pasamos al concepto de círculos. Círculos o círculo es o son todos aquellos puntos que se encuentran dentro de este borde rojo que ustedes observan ahí que es la circunferencia todos todos todos los puntos que permanecen dentro de él inclusive el borde entonces llamamos círculo a todo lo que está dentro entonces vamos a escribirlo aquí adentro sería el círculo ¿Okay? aprovechamos esos que están ahí para rotularlos círculo es entonces todo lo que está dentro de de este borde, inclusive el borde ¿verdad? por otra parte vamos a definir el concepto de radio aprovechando ese segmento ya construido que está ahí, que es el verde radio es el, es el segmento que va desde el centro de la circunferencia hasta un punto en la circunferencia. Este segmento es un radio. Y lo vamos a marcar. Bien. Ese es el radio. El radio de la circunferencia. Y se puede escribir matemáticamente. Lo vamos a escribir como el segmento CB. El segmento CB. Ahí está. Pues va desde C hasta B. Yo puedo construir otro cualquiera. Podría construir otro radio. Cualquiera tendría otro nombre. Por ejemplo. Podría construir otro radio acá. Le pongo el nombre el punto acá. CH el radio CH se escribiría CH ¿eh? ese, es, ese, es, ese es el radio CB ese sería el radio CH puedo construir muchos radios muchos, muchos radios voy a aprovechar este radio que acabo de construir para mostrarles el concepto de ángulo central el ángulo central es la apertura que se da entre esos, entre esos radios o sea, un ángulo central es, o está formado por dos radios cuyo vértice se encuentra en el centro de la circunferencia es decir el vértice siempre tiene que estar, es, tiene que estar en el centro de la circunferencia les bueno, voy a mostrar ese es el radio eso negro, vamos a cambiarle color Podemos ponerlo amarillo. ¿Qué pasa si yo muevo el radio? El ángulo se va creciendo o va construyendo más, más grande. Eso es lo que llamamos el ángulo. El ángulo central. El ángulo central de la circunferencia. ¿Cómo le llamamos a ese ángulo central? Podemos llamarlo de diferentes maneras. Primero le vamos a colocar el nombre como ángulo central Bien ¿Cómo le llamamos a ese ángulo matemáticamente? Le diríamos que se llama ángulo Puede ser BCH BCH hay que quitarle esa, esa línea de arriba bien, ahí está el ángulo el ángulo BCH también le podemos llamar el ángulo C solamente con el vértice, recuerden que un ángulo se puede escribir solamente con el vértice, en este caso sería el ángulo C por otra parte podríamos llamarle quizá el ángulo pi otra forma de escribirlo sería el ángulo pi o el ángulo beta o el ángulo alfa. ¿Sí? Sería entonces ángulo C, el ángulo pi, o bien el ángulo BCH. Bien. Tres formas de llamar al ángulo central. Faltan conceptos aún de ver algunos conceptos como lo que es recta secante, recta tangente, una cuerda, el diámetro, entre otros eso lo veremos en la segunda parte de la bien, si continuamos con la segunda parte de lo que son los conceptos de círculos circunferencias aprovecharé el gráfico anterior para mostrarles otro concepto que es el concepto de cuerda una cuerda es un segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia. ¿Cuál es la circunferencia? La circunferencia es esto rojo, todo el rojo. Y vamos a construir dos puntos, además un segmento que los una. Construimos el primer punto y ahí va el segmento hasta que llega al otro punto. Y acabamos de construir un segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia. Y ese segmento le llamamos una cuerda. Le ponemos el nombre a los puntos, punto J y el punto K. Ese punto JK unen, están unidos por un segmento que llamamos cuerda. Le vamos a poner el nombre. Y sería el punto, o más bien la recta o el segmento llamado cuerda una cuerda es una cuerda de igual manera como el, el del rad y, y los otros tienen un nombre matemático se puede escribir de una forma matemática que sería la cuerda en ese caso j k jk es un segmento entonces tiene que ir con una línea en la parte de arriba y esto significaría la cuerda jk uh -huh. otro concepto más entonces de una vez voy a, voy a construir una recta que pasa y de igual manera es muy parecido a los conceptos pero a diferencia de ese es que esta que está de color morada es una recta y esto es un segmento este de igual manera corta en dos puntos o une dos puntos o pasa por dos puntos de la circunferencia y a esa recta le llamamos la recta secante entonces la recta secante recuerden que la diferencia entre una, un segmento y una recta es que la recta es infinita no tiene inicio ni final en cambio el segmento tiene un inicio y también tiene un final en este caso esta cuerda tiene un inicio que es J y tiene un final que es K o al revés en cambio lo que podemos decir de esta recta morada que se le llama secante es que pasa por dos puntos en la circunferencia que son los puntos M y N, y le llamamos la recta secante. Es una recta secante. De igual manera, se puede escribir matemáticamente con los dos puntos ya construidos que son M y N, pero en este caso cambia, ya no sería solo un segmento en la parte de arriba, sino con una flecha. ¿Ven la diferencia? Esto significa segmento, este significa segmento y esto significa recta con dos flechas, que significa que siguen hasta infinito. Bien, conceptos importantes. Por otra parte voy a construir en esta parte el resto de los conceptos. Voy a permitirme construir, correr esto, ahí, bien, para que me dé espacio por acá. Construyo un círculo de otra manera Y voy a dar los conceptos, tres conceptos que faltan que son el concepto de arco menor, arco mayor y recta tangente Voy a construir un radio, cualquiera, y lo voy a construir de aquí hasta acá Ese es un radio Ahora bien, voy a construir una recta que pase solo por este punto. ¿Cómo le llamamos a este punto? Le vamos a llamar el punto O. Ese es el radio OP. Voy a construir una recta que solamente va a pasar por ahí. Bien, observen esa recta. Le voy a cambiar el color para que se distinga. Y lo voy a poner de color mmm, azul. Y este lo voy a poner de color café. Observen la recta azul esa recta azul solamente corta o choca en un punto a esa circunferencia construida roja solo por ese punto pasa, o sea, solo corta ahí a diferencia, de la recta, a diferencia de la recta que está por acá, que es esta morada que corta en dos puntos, ¿lo ven? corta en dos puntos por el punto M y por el punto N esta solamente corta en un punto. Ese es el concepto de recta tangente. Una recta tangente solamente corta en un punto a la circunferencia. Le ponemos el nombre y le llamamos recta tangente. Esta es la recta tangente. la recta tangente, de igual manera se puede escribir en una forma matemática y se escribiría, en ese caso, la recta O recuerden que las rectas se escriben con esa línea y esas flechitas arriba esta sería entonces la recta O, ¿por qué la recta O? porque es por el punto por donde pasa, ¿sí? es el punto por donde pasa Podríamos construir otro punto en la recta, por ejemplo este y le ponemos un nombre y se podría llamar entonces la recta RO. Pongámosle nombre. Sería la recta RO. Si sí, tenemos dos puntos de la recta, dos formas de llamarlo, ¿no? Una recta tangente RO o RO. Bien, finalmente los conceptos de arco menor y arco mayor. Para ello necesito construir dos radios. Voy a construir este radio y este radio. Y voy a llamar a esos puntos, eso se llama el punto S y el punto T. Voy a cambiarle de color al radio, este radio lo voy a poner gris. Y gris. Observen, son dos radios, el radio sp y el radio tp Solo observen que ese radio forman un ángulo como lo vimos anteriormente Forman un ángulo Vamos a ver cuál es el ángulo que forma Sería el ángulo que está ahí construido Bien, ahí Ese ángulo subtiende a una parte de la circunferencia a un borde bien déjenme construir el resto de la circunferencia vamos a cambiar el color tenemos el color Amarillo y rojo, observen la circunferencia Está cortada como en dos partes Bueno, lo que pasa es que a eso es lo que le llamamos el arco menor y el arco mayor Este es el ángulo, ¿verdad? el ángulo central Está formado por el ángulo, el ángulo sería SPT Y esa parte de la circunferencia es lo que llamamos el arco es un arco, una parte de la circunferencia que está subtendida por un ángulo. En este caso por el ángulo P o SPT. Pero existe un arco que es más pequeño que otro. Entonces diríamos que ese es el arco menor. Porque ese es el más pequeño. Podría cambiar su condición y podría pasar a ser el arco mayor. Depende del ángulo. Y el amarillo sería el arco mayor. Pero matemáticamente se podría... Podríamos escribirlo, antes deberíamos de marcar este punto, que es el punto V. ¿Cómo se escribe matemáticamente? Observen el punto S, V, T. S, v, T. Y se escribe como una línea curva en la parte de arriba. Eso es lo que llamamos el arco SVT. Bien, ahora el arco mayor sería el amarillo toda la parte amarilla es el arco mayor y se escribe igual como el anterior uh -huh. sería arco el arco mayor uh -huh. el arco mayor ¿cómo se escribiría matemáticamente? sería el punto inicial un punto que esté dentro del arco como puede ser este punto o, o otro que construyamos y el punto final que sería el punto S entonces sería T, O, S ese sería el arco más grande o el arco mayor bien Arco mayor y arco menor Bien, esos son todos los conceptos sobre círculos y circunferencias Definición. Definiciones relativas a dos circunferencias o a dos círculos Vamos a, a mostrar cinco relaciones que existen entre dos circunferencias Vamos a iniciar con las primeras circunferencias que se llaman disjuntas o mutuamente exteriores vamos a construir dos círculos dos círculos cualesquiera eso sí que no se choquen dos círculos cualesquiera no importa el tamaño siempre y cuando no estén pegados esos son los círculos disjuntos o bien mutuamente exteriores, que no se intersecan, no existe ningún punto donde ellos choquen. ¿qué me interesa de ellos? me interesa la distancia que existe de centro a centro vamos a, a hacer un análisis con respecto a la distancia que existe desde este punto H que es el centro de la circunferencia 1 vamos a cambiarle el color hacia el otro centro que es el I que es el de la circunferencia verde vamos a construir un segmento ahí ese segmento me interesa saber qué pasa con la distancia entre esos dos círculos vamos a hacer un pequeño análisis primero que todo observen que existe un punto donde interseca esa circunferencia ese segmento que construí interseca en un punto acá a esa circunferencia vamos a cambiar el color a eso para que se distinga mejor acá está el punto ¿vale? ahora existe otro punto que es línea donde interseca esta circunferencia que es acá ahí están los dos puntos ya construidos vamos a, poner, vamos a ponerle un nombre es el punto J y el punto K ese punto J es donde esa línea interseca a esta circunferencia y este punto K es donde la línea misma interseca a esa circunferencia verde. Me interesa saber la longitud que existe desde H hasta I. Algo muy interesante y lo voy a construir es que, observen, desde H hasta J es un radio. Por los conceptos que ya hemos visto anteriormente. Este es un radio lo voy a construir y lo voy a poner celeste. De igual manera sucede con el otro círculo, desde i hasta acá es un radio, lo construyo, lo voy a escribir o a graficar de otro color, verde oscuro y la línea final lo voy a construir un poco más opaca. Gris. al final observen que la distancia que existe desde h hasta i está formada por tres segmentos el segmento celeste, el segmento gris y el segmento verde aun así yo movilice el círculo para donde yo guste se conserva, se conserva la, la distancia puede cambiar un poco las distancias entre los círculos puede ser que este círculo se haga un poco más pequeño y que este se haga un poco más grande lo que cambia son las distancias de los radios ese pasa a ser más grande ese pasa a ser más chico y ese pasa a ser un poco más pequeño también ¿verdad? ¿lo ven? Bueno. ok vamos a llamar a este segmento menor, que es este menor no, sino verde lo vamos a llamar R mayúscula R mayúscula, que es el radio más grande. A este segmento chiquito, que es, eh, que es celeste, le vamos a llamar, ¿cómo le llamamos? R minúscula. ¿Me un momento. Repito, a este segmento le vamos a llamar R mayúscula. A este segmento pequeño le vamos a llamar R minúscula. ¿Cómo le llamamos a ese segmento? Pongámosle una E de espacio. O pongámosle espacio. Es un espacio que existe entre las circunferencias, ¿no? Uh -huh. Bien, R mayúscula espacio entre las circunferencias y R mayúscula. ¿Qué pasa con la distancia HI? La distancia HI, la distancia HI es igual a r minúscula, ¿sí? Más, más quién? más espacio más R mayúscula ¿sí? HI, bueno, HI debe llevar un, un segmento acá ¿ok? HI está formado entonces por tres segmentos que tienen una distancia definida R mayúscula, perdón, R minúscula, espacio y R Bien, ¿qué más podemos concluir? Podemos, podemos concluir lo siguiente, también con respecto a la distancia, porque lo que me interesa es la distancia que existe entre los centros de la circunferencia, entre las dos circunferencias. ¿Qué puedo concluir entonces? ¿Será que puedo concluir esto que voy a poner acá? Que HI, la distancia HI, es mayor que quién? a ver analicemos hi va a ser mayor que quién? de fijo hi es menor que la distancia que existe de h a j y de j a k es decir voy a construir un segmento aquí esta distancia que voy a construir aquí este segmentito es más pequeño de fijo que la distancia de h hasta i también sucede al contrario, la distancia de R mayúscula más el espacio es más pequeño que la distancia total de DI hasta H. Pero también la distancia que existe entre los radios, o más bien con la suma de los radios, es más pequeño que HI, es decir, a la distancia de HI va a ser más pequeña que la suma de los radios y eso es lo que queremos llegar. Todo ese segmento que va desde H hasta I es más grande que la suma de los dos radios. Si sumamos ese segmento, la distancia de ese segmento más la distancia de ese segmento es más pequeño de fijo que todo, porque faltaría sumarle este pedacito que se llama espacio y eso es lo que queríamos llegar ese es un concepto importante que debemos de tener en cuenta ¿Sí? con respecto a lo que son las circunferencias exteriores las circunferencias disjuntas o mutuamente exteriores y vamos a colocar el nombre acá arriba son circunferencias mutuamente exteriores o disjuntas mutuamente exteriores o disjuntas esta es la, una de las primeras definiciones como les dije son cinco definiciones y esta es la primera circunferencias mutuamente exteriores o disjuntas continuamos con las definiciones relativas a dos círculos a continuación presentaré lo que son circunferencias secantes recordemos que dos circunferencias mutuamente exteriores o bien disjuntas eran dos círculos que no se chocaban por decirlo así y voy, con, voy a construir dos circunferencias de la misma manera que lo hice con las circunferencias que son mutuamente disjuntas, voy a cambiar el color. A esta la voy a poner verde. Ahí están dos, dos circunferencias, o esas son dos circunferencias que son disjuntas. Pero, ¿qué pasa si yo a esa circunferencia la hago que choque con la otra? no importa y no importa el tamaño observen dos circunferencias que están se están intersecando entre ellas vean que existe un punto en común acá y acá pongámosle nombre a los puntos esa circunferencia se llama la circunferencia con centro A circunferencia que sea con centro B y los puntos de intersección son C y D sí eso es lo que vamos a llamar las circunferencias secantes las circunferencias secantes recordemos el concepto de secantes ya lo hemos visto anteriormente en, otros, en, otros, en otra oportunidad y las circunferencias secantes se definen porque tienen o más bien se caracterizan por tener dos puntos de intersección recordemos que una secante es una, un segmento o una recta secante es una recta que corta en dos puntos a la circunferencia perfectamente yo puedo construir acá una recta que pase por esos dos puntos y observen que esa recta es secante para ambos círculos para el círculo verde observen es secante porque corta en dos puntos en el C y D y para la roja también es secante porque corta en dos puntos esas dos circunferencias son circunferencias secantes. Bien. Me interesa un poco conocer la distancia. Voy a ocultarlo. Me interesa saber qué pasa con la distancia que está de centro a centro en ambas circunferencias. Ese segmento que construí ahí. Le Voy a poner morado, rosado. ¿Qué pasa con la distancia entre esos dos segmentos? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que... Observen que no es un radio. O sea, el radio de la verde va de un, del centro a cualquier punto en la, en la circunferencia. Vamos a cambiar de color. Rojo. Otro color. Amarillo. ¿Sí? Observen que queda claramente que el radio no es igual a la distancia entre los centros. Ahora bien, vamos a construir el radio de la circunferencia roja. Este, ¿verdad? Bien, vamos a cambiar el color. Ahí está, este radio que no necesariamente es igual a la distancia de los centros, ¿verdad? Del centro a centro. Vamos a poner, vamos a poner el nombre a este le vamos a poner R mayúscula y a este le vamos a poner R minúscula solamente quiero mostrarles una, una conclusión a que tenemos que llegar con respecto a la distancia entre los centros Solo observen que el radio pequeño no cubre la totalidad de la distancia de AB a, inclusive tampoco el, el radio grande entonces qué podemos decir que la distancia de b a tenemos que concluir en función de los radios tenemos que concluir en función de los radios ¿será que la suma de los radios es más pequeño? ¿será que la suma de los radios, la distancia de los radios es más pequeño o más grande que la distancia de B hasta A? solo hagamos una prueba eh, con valores numéricos vamos a decir cuánto es la distancia de este valor a ver, medir, longitud dice que la longitud del radio mayor es de 4.20 centímetros y la longitud del radio menor es de 1.82 centímetros. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con la distancia de la distancia de centro a centro? ¿Será mayor o será menor? Bueno, ¿qué pasa si sumamos estas dos distancias? R mayúscula y R minúscula. Vamos a decirle este que es el R mayúscula más R minúscula vamos a ver 22 vean que R, ma R mayúscula más R minúscula es igual a 6.01 centímetros y la distancia total desde B hasta A es 4.88 o sea la suma es más pequeña perdón, la suma es más grande que la distancia de los centros y eso va a suceder no importa si hago más grande o más pequeño los círculos las distancias la distancia de este segmento siempre va a ser más pequeño que la suma de los radios y eso se puede ver un poco gráficamente, observen que de acá a acá este radio café lo voy a, lo voy a poner encima de la distancia anaranjada, de perdón, rosada ahora bien, voy a poner el radio amarillo encima y observen que me está sobrando un pedacito ¿Sí? observen que ese pedacito que está acá me va a sobrar a la hora de yo colocarlo enfrente y entonces, ¿qué podemos concluir? de que los radios al sumarlos va a ser más grande o va a sumar más que la distancia entre los centros de los círculos y eso es lo que necesitamos concluir con respecto a las circunferencias secantes las circunferencias secantes concluimos que la distancia entre los centros es menor es menor que la suma de los radios el radio menor más el radio mayor ¿Sí? eso es lo que nos interesa en este momento Saber que cuando son circunferencias secantes, de esta manera, la suma de los dos radios necesariamente va a ser menor, perdón, mayor que la distancia entre los centros o al revés, la distancia entre los centros, o sea este valor que está desde B hasta A, es menor que la suma de ambos radios de circunferencias continuamos con las definiciones eh, sobre cir dos circunferencias dos o más circunferencias ahora continuamos con las circunferencias tangentes tangentes exteriores primero construimos una circunferencia cualquiera okay, ahí está la circunferencia le vamos a poner el nombre a la circunferencia que va a ser la circunferencia con centro C y voy a permitirme construir un radio acá Y ¿Sí? ese radio tiene un punto en la circunferencia que se llama D entonces sería el radio CD voy a construir un, un segmento nada más por cuestiones para poder construir el otro círculo que es tangente voy a construir otra circunferencia ¿Qué va a ser tangente? ¿Qué quiere decir que sea tangente? Que, recordemos qué significa una recta tangente construir, Voy a construir una recta tangente Una recta tangente significa que corta en un solo punto o bien choca en un solo punto a la circunferencia Ese segmento que acabo de construir, o esa recta, perdón, que acabo de construir esa es la recta tangente ¿Sí? Ahora bien, voy a construir un círculo que es que choca en ese punto nada más puede haber construido cualquier otro punto en cualquiera en la circunferencia de esta circunferencia grande sí, pero construí aquí específicamente en ese punto D ahora lo que quiero concluir es qué pasa con, con los centros, la distancia entre los centros ¿Sí? esa circunferencia Verde cuyo centro es E, y esa circunferencia anaranjada o roja que cuyo centro es C. Bien. A esto se le llama circunferencias. Tangenciales exteriores o tangentes exteriores.